En medio de rueda de prensa realizada este miércoles, el Partido Reformista Social Cristiano estableció oposición ante lo que consideran atropello contra la vicealcaldesa Mercedes Osorio. Esto después del desalojo de su oficina en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Partido Reformista Social Cristiano, directorio municipal de San Francisco de Macorís. Documento público. El directorio municipal del Partido Reformista Social Cristiano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 Fue notable la ausencia de Osorio en el marco de las declaraciones emitidas por Díaz Alejo, pese a que esta rueda de prensa fue convocada de manera institucional para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.